En las redes sociales hoy apareció un video de un señor donde encuentra a su pareja con otro. Parece mm. que era vecino de él. El tipo tiene una pistola en la mano. Y Yo dije, yo bueno. No hay problema. Todo el mundo pregunta, ¿estuvo bien que lo grabara? Yo creo que sí. Porque si se grabó, evidenció que él no, no, no llegó al punto de matarlo. Estamos ahí, mientras regresa la luz, ahí está, eh, no puedo poner, eh, eh, eh, ahí está el señor, eh, diciéndole a la muchacha, con la pistola en mano, diciendo y dice, no, no, no, yo no voy a fracasar, porque tú eres la madre de mis hijos, él lo encontró, y él le dice como que, ¿por qué le hicieron eso en su casa? Ay, pobre hombre. Y él dice, yo no voy a decir pobre hombre, yo no voy a decir pobre quisiera poner el lado, pero no sé si tiene dicho, cosas así, no quiero irrespetar a la gente. Eh, vamos a escuchar un poquito, no mucho, un poquito. Un, no al principio, sino por donde va ahora, dale ahí. Yo embute, eso es mentira. Tú sabes por qué yo ti no te mato, porque yo no voy a fracasar. Pues yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto, ahora mismo lo que yo quiera, y no me voy a arruinar tu vida por ese cuerno no me voy a arruinar mi vida. Palabras fuertes ahí. Bueno, el hombre encontró a su esposa o a su mujer, no sé, en el acto. Y, ¿eh? Una muchacha vieja, con el otro. La gente dice: Hubo un amigo mío que me dijo, Génesis, pero yo, no, yo soy ahí, no Inograbo. Yo, yo digo, bueno, pues también. Oh, ay, y si le pasa algo al ah, tipo. Sí, eres? no, él grabó. Eso sí tenía la pistola en la mano ahí. Eh. Ay, bueno. No mató. El tipo lo hizo bien, no mató. Dijo su rabieta, su chisme y, y su cosa. Pero lo importante es que no llegó a. ¿Sabe? Algo a grave. La gravedad. Algo grave. Al a, a, a, a, a, a colmo. <ríe> Eso es no lo que muy raro. Él dice: No, yo he tenido miles de mujeres. O sea, como que, pero yo, yo, ¿Cómo que estos tigres? Estos tigres de manera. Tienes de mujeres. de no mujeres. Una. No, lo que a él no le gustó no fue que le pegaran cuernos. Lo que a él le, le molestó que fue que fue en su casa. Que fue en su casa. <risa> podían pegarle cuernos, en lo que yo entiendo. Según fuera, basado fuera. en lo que él dice, podían casa. pegarle cuernos fuera de su casa. Y él no se iba a sentir incómodo porque ya sabía, según él. Yo estoy hablando basado en los comentarios de él. Pero como fue en su casa, esos muebles que ese hombre pagó y se Porque así que el hombre calcula, eh. esa sí. cámara que compré yo y esos muebles y eso. Señor, no, lo importante no... Gracias a Dios no, no, no, no se cobró una vida ahí. Nada, se terminó el programa. Lo vamos a dejar en otro programa, Neto Flow, cuando se le quite la resaca. <risa> Viene... Pero nada, lo, nos vamos a ir, como siempre, vamos a dejarlo ver si les vamos con la canción de esa dieta Y la canción de ese, vamos, pues ya Sadiel ahí. Ya, esa Sadiel vamos allá, nos vemos mañana, ya ustedes saben.